Miren esta imagen, me imagino que la conocen. En la pared ¿Eh? de la casa que están viendo en pantalla, dice abrazos gratis. y la misma, abajo tiene una flecha señalando adentro. Bueno, mm, aunque esto parece buena señal, no, no lo es. Esta fotografía forma parte de un archivo policial de un asesinato en masa. Durante una incursión a un bosque cercano a la localidad de Los Hechos, la policía encontró esa extraña casa con ese peculiar ¿What? letrero. Al entrar a la misma, no pudieron tolerar lo que sus ojos veían. Los mismos encontraron siete cadáveres de niños de entre 6 y 17 años. Los ah, la... y Sí, parecía un atubio, ¿no? En medio de la nada, nada sacas. que El asesino dejó el letrero de la pared en forma de burla. Porque ninguna de las víctimas tenía brazos para darlos. La casa ah, se la encuentra en el bosque de Packley Inglaterra. Por su parte, al asesino nunca lo encontraron. ¿Vos qué opinas el reto? Ah, A la concha. Miren esta imagen. Me imagino que... La muerte más terrorífica de Disney Comencemos ¿Ah? hablando de Clayton El villano de Tarzán Me imagino que vieron esa película Si no, ¿Sí? no tuvieron infancia Bueno, en el final de la película cuando se están enfrentando Tarzán y Clayton El cazador se enreda en las villanas, Las cuales empieza a cortar con su machete El mismo sí, logra cortar todas Perdón, casi todas Porque no cortó la más importante mm. La que envolvía su cuello cuando éramos chicos no nos dimos cuenta. Pero Clayton tuvo una muerte muy terrorífica. Otra muerte muy Y al toque ahora es ah. síndrome, el villano de los increíbles. Ustedes cuando vieron la película por primera vez, ¿se dieron cuenta cómo realmente murió? Su capa fue eh, sí, sí. atascada en una turbina. La Ay, chicos sí, ya me di cuenta de que fue. Si, te, si tenemos acá ventiladores, viste, y me dijeron chicos que no te has cortado el dedo, así que yo.. Yo supe desde cuando tenía ocho años que ah, el síndrome se hizo picadillo, ¿eh? sí. sí. explotó ¿Cuál de las dos muertes te parece la más terrorífica? Y la de escrito parece más impactante, ¿viste? la de síndrome es así muy rápido para que no. <risa> no, no, no piense feo. Me gustaría leerte en los comentarios. Pero. Eh, no te olvides de suscribirte. El concepto más terrible es la, la de síndrome, ¿no? Pero eh, como para mí el de Clayton se fue así el momento, ¿no? Que estaba gritando, agonizando, porque si sí íbamos... A... está... Estaba desesperado, la desesperación. Fue la desesperación. Creo que Clayton es más impactante, ¿no? El síntoma se fue así rápido. Esa es mi forma de ver, ¿no? personas que fueron encontradas en lugares terroríficos en el año 2016 el youtuber explory with Josh cuando se encontraba explorando una cueva con sus amigos en santa elena washington de la nada bastante adentro se encontraron con una niña una a la misma como ven en pantalla estaba muy asustada y como no estaba sola y sin luz cuando le preguntaron qué hacía ahí o dónde estaban sus padres Uy, la Chicos al ver esto y quedaron helados. Así que le pidieron que los acompañaran. Sí, después de un rato se encontraron con sus padres. Imagínate ah, menos mal. que esto te pase a vos. Estar explorando un lugar y encontrarte con una niña, la cual está sola y habla otro idioma. Y también imagínense ah. estar en el lugar de la niña. Sí. Estar sin luz en una cueva es horrible. En las cuevas si no tenés luz no se ve nada de nada. Así que imagínate el miedo que sufrió.